Realmente nos han difamado de una manera que, que es extraordinaria. Hasta el día de hoy nos no están difamando en las calles. Eh, a nosotros recibimos insultos, agresiones en las calles. Eh, nosotros estuvimos detenidos, porque vamos a ser sinceros, estuvimos detenidos. Eh, salimos en de libertad porque se demostró que nosotros somos inocentes. Eh, bueno, hace unos días nos, nos enteramos que el juez nos ha firmado la provisión de acercamiento a nuestros niños, porque nosotros no teníamos información de nada a causa de nuestros niños. Este, a nosotros nos gustaría que eh, la justicia y el juez nos ayudara a, a recuperar a nuestros niños, porque la verdad es que estamos destrozados con todo lo que nos han hecho pasar, con lo que nos, le están haciendo pasar a mis hijos. Tal vez no somos los mejores padres porque uno nunca nace sabiendo este, y somos jóvenes, pero... Hemos tenido errores, seguramente, porque por algo nos encontramos en esta situación, pero nosotros estamos cambiando en todo, nosotros hemos cambiado en todo, nosotros tenemos, ya no estamos, este, ¿cómo decir la palabra? No estamos... Ay, estamos, recuperando. estamos recuperando, ¿no? De a poco, este... Estamos haciendo todo lo posible por recuperar a nuestros niños. Nos gustaría que el juez y que la justicia nos ayudaran un poco para saber el, el mal que hemos hecho para que nos hayan prohibido acercarnos a nuestros niños. Nosotros, nuestros hijos son todo para nosotros. Ellos son muy chiquitos y así como sufrimos nosotros, me imagino lo que tienen que estar sufriendo mis hijos. Sí, nosotros estamos preparados para hacerle caso al juez, para que él lo dé la orden para recuperar a nuestros hijos porque nosotros los necesitamos. Ellos están sufriendo como nosotros estamos sufriendo acá. Obvio, nadie nace sabiendo, como le decíamos. ...pero daño no les hemos hecho, no les hemos hecho daño... ...nosotros queremos que si tenemos que cambiar vamos a cambiar... ...porque nosotros capaz que sí, un error hemos tenido... Mi hijo nunca han andado en la calle, como ellos decían... Mi hijo nunca han ido a pedir puertas por puertas un plato de comida... ...gracias a Dios, eh, mi hijo nunca gracias a Dios le trajeron un bolsón de pañal... ...porque mi hijo no usan pañales, ninguno de los dos usan pañales... ...y he sido responsable en mis hijos... Eh, donde fueron a hacer las entrevistas que supuestamente vivían mis hijos, mis hijos no viven ahí. Yo, yo alquilaba, sí, alquilaba, porque yo estaba reparando mi casa, tenía un problemita con las cosas del, de las cloacas, pero yo lo iba, iba a solucionar, por eso yo me fui un mes a alquilar, nomás la, los vecinos no me conocen a mí para que hablaran de esa manera. Que los ayude, que los diga, que tengamos que ir a un tratamiento psicológico, una adicción, nosotros lo vamos a hacer porque los amamos y los extrañamos, y los necesitamos un montón como ellos lo necesitan a nosotros.